¿Qué es la paz? Video para militares ¿Qué es la paz? Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Practica el arte de la paz con sinceridad y los malos pensamientos y malas acciones desaparecerán naturalmente. Ayúdanos dando un like o suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Paz.